Tengo el listado completo de empresas norteamericanas que en este momento están buscando empleados bajo la sección de visas H2B. Retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Señores, los temas migratorios son de sumo interés para nosotros en este su espacio. Y más aún con la información de que se abren 20.000 oportunidades más de trabajo. Los Estados Unidos dicen que amplían a 20.000 más. Las oportunidades de trabajo para paliar la escasez de mano de obra que existe en los Estados Unidos. Entre esas 20.000 puede estar la oportunidad suya. Y en esta noche vamos a conocer de primera mano cómo usted puede aplicar para una de esas 20.000 visas de trabajo en los Estados Unidos. De mano del experto de este espacio y de central de visas, Lenín Francisco, abogado migratorio, más de 25 años de ejercicio en derecho migratorio. Y hoy viene como usted puede saber usted aplicar para una de esas 20 mil visas de trabajo en los Estados Unidos, Lenín este escenario es tuyo hermano Muchísimas gracias Robert, muchas gracias amigos hoy es un día muy especial y estoy muy contento de compartir buenas informaciones con todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan Lenín, 20 mil oportunidades para dominicanos y dominicanas de ocupar un puesto de trabajo en los Estados Unidos, ahora Lenín la pregunta es, ¿dónde que van a ocupar estos puestos, hermano? Mira, Robert, eh, estamos hablando, por supuesto, de las visas H-2B para trabajar en los Estados Unidos, que han sido aprobadas hace varios meses ya, pero la novedad es que se amplían 20,000 visas extras que pueden ser aprovechadas por dominicanos. Ahora bien, no perdamos tiempo, tenemos que trabajar esto de una manera ordenada, yo quiero decir de manera de primicia sí. en este espacio que he conseguido hoy un material que no tiene aquí más nadie calentito, traído del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en donde en más de 80 páginas tengo el listado completo de empresas norteamericanas que en este momento están buscando empleadores o empleados más bien, bajo la sección de visas H-2B. Y estoy depurando ese listado sí. y trabajando con los clientes que han ido en estos días a la consulta para actualizar, digamos así, el currículum o el perfil de cada uno de nuestros clientes a los estándares que requieren estas empresas. Porque quiero que sepas, Robert, sí. que a diferencia de lo que mucha gente cree, no es que vamos a aplicar a llenar un formulario y, y, y pedir un trabajo. No, estas empresas que quieren contratar necesitan, digamos, candidatos que reúnan en cada caso un perfil particular. Yo no puedo mandar, eh, para la empresa que me pide un camarero, no puedo mandar a un albañil, sí. ni viceversa. Tengo que trabajar con personas que tengan experiencia en ese trabajo, no es ir a trabajar por trabajar. Se necesita tener un perfil, tener una capacidad, por lo menos un entendimiento sí. en, en cada puesto de trabajo a lo que queremos apostar. Y pienso que lo correcto es, estamos en el mejor momento de que nos visiten para evaluar a cada cliente en particular y poder hacer nosotros con nuestro equipo de central de visas nuestro trabajo de manipular, vamos a decir, manejar, la palabra correcta, la información del solicitante para contactar a estas empresas y decirles, sí, yo te tengo la persona idónea o las personas para cubrir esas plazas vacantes. Lenín, escúchame, pero voy a traducir un poquito al lenguaje llano de nuestra audiencia, Lenín. Tú me estás diciendo de que tú vas a tomar el perfil de cada ciudadano y de acuerdo a lo que demanda cada empresa, tú le vas a presentar ese candidato. Es una especie de pre-reclutamiento para poder tener resultados. ¿no? Es justamente lo que, lo que, estoy, lo que estoy haciendo. Sí. Un pre-reclutamiento sí. con las personas que están visitando nuestras oficinas interesadas en ir a trabajar a los Estados Unidos porque la gente va sin mucha organización. Veo que la gente quiere trabajar, me quiero ir. Sí. No, no, esto es algo serio, algo organizado que conociendo nosotros qué es lo que cada empresa está buscando, sí. poder tomar el conocimiento de cada cliente que nos visita y actualizar ese perfil y mandárselo a cada una de las empresas que están buscando eh, cierta empleomanía. Tenemos que, para tener un visado de trabajo, primero que obtener la oferta de trabajo para ese cliente sí, nuestro, muy bien. lograr que el cliente sea aceptado que la empresa se interese, incluso que pueda, eh, digamos, evaluar al cliente, llamarlo por teléfono, en una conferencia, etcétera Pero hay un trabajo previo de reclutamiento que lo estamos haciendo nosotros mismos, conectando al cliente con las empresas, para luego de que la empresa lo contrate, hacer nosotros mismos el proceso del visado. Lenín, estamos hablando que se acabaron los tiempos de llenar hojitas de solicitud para ver si me llaman, para ver si yo califico, sino que previamente habrá un proceso a esto. Lenín, yo creo que tú estás hablando aquí de algo muy serio y que debe ser de interés para todos ustedes televidentes. Estamos hablando de que usted bajo una oficina debidamente constituida, legalmente registrada en República Dominicana. No estamos haciendo historia. Una oficina con un domicilio conocido en República Dominicana como central de visa el licenciado Lenín Francisco CEO de esta importante empresa le está hablando de que usted puede optar por una de estas plazas de trabajo pero de una manera correcta directamente con la empresa sin trucos ni cuentos, Qué bueno aclarar eso Lenín, porque eso. La, la gente suele confundirse cuando se le habla de oportunidades de trabajo ¿eh? claro, mira yo quiero Lenín que tú me pudieras por favor explicar de manera más detallada cómo se inicia este proceso qué se tiene que hacer ¿Cuáles son los pasos a seguir de entrada, hermano? De entrada puedo decirles que hay un requisito indispensable. Necesitamos personas, dominicanos, que no tengan expediente con la justicia, que no lo hayan tenido en el pasado, sí. que no tengan tampoco un récord de deportación. Muy bien. Estas personas, como la mayoría de los buenos dominicanos, trabajadores, que deseen, ser contratados e ir a trabajar a los Estados Unidos, se reúnen con nosotros, pasan por lo que se llama una evaluación Excelente. de reclutamiento sí. que estamos haciendo eh, yo y mi equipo de abogados y de igual manera de psicólogos que he tenido que buscar para esto sí. el tema de la psicología industrial, Muy bien. para organizar la data, o sea la información de esa persona que tal vez no tiene hecho un currículum, sí. pero que una vez trabajó en la construcción o como camarero o, o en diferentes áreas y nosotros organizamos esta información y canalizamos la solicitud del trabajo ante estas empresas de los Estados Unidos. Muy bien. Una, Lenín, eh, perdóname Lenín, porque... Para dejarle claro a la audiencia, estamos poniendo ejemplos de albañil, camarero, pero también puede ser plomero, técnico de refrigeración, mecánico, electricista, las diferentes áreas técnicas que demandan las empresas en todo el mundo. Para que usted ah, sepa, esa es. puede ser su oportunidad también. Es una oportunidad para cualquier persona, exactamente, con título profesional o no. Todo va a depender de, de los empleos que estén disponibles en un momento determinado. Yo hoy en oficina evalué a, a alguien que se me identificó como un cocinero sí, muy bien. De, de hotel, por cierto, y en la en el historial nos dimos cuenta que tenía una experiencia maravillosa en el área de construcción con Chisrock. Sí. Y adivina, encontré en Puerto Rico una empresa buscando eso. Excelente. Y lo conecté por esa vía y no como cocinero, como originalmente fue a buscar. Excelente. Entonces es el trabajo que hacemos serio en Central de Visas para lograr esa meta que usted tiene de ir, en este caso, a trabajar eh, legalmente a los Estados Unidos. Lenín, me interesa saber, porque tú acabas de dar un dato que yo sé que es muy común en todos nosotros los dominicanos, <risa> yo he trabajado como plomero, pero yo soy técnico en electricidad, <risa> que aunque yo no tenga tal vez el título, pero si tengo la experiencia, puedo aplicar también. Así es, totalmente. Debo decir que, que varias de las empresas con las cuales ya he hecho contacto me han manifestado que en muchos casos ellos prefieren más la experiencia que el estudio. Excelente, Óyeme, man. es una cosa maravillosa. Este señor de hoy quería una gente que supiera el manejo del chisrock. Aquí hay cantidad de dominicanos que lo saben hacer y rápidamente la empresa se interesó en esta persona que iba como cocinero, sí. <risa> pero que encontró que su habilidad de, de constructor del chisrock le permitió, digamos, que una empresa norteamericana se interese. Eso es importante y por eso yo tengo que evaluar en la consulta y sacar la información de todo el conocimiento que puede tener una persona. Que usted lo vea poco o mucho, créame, es una evaluación seria que debemos hacer porque son temas muy delicados y queremos hacerlo con mucha pulcritud y con mucha, eh, pues, mucha eh, prudencia, digamos así pero bien hecho para que todos logremos esa meta que estamos buscando. Lenín, si puedo traducirte de manera simple para que la audiencia entienda lo correcto y lo que establece este proceso es una previa evaluación y consulta. Es correcto. Escuchar el parecer de cada quien, escuchar su, su opinión y algo muy importante tratar cada caso de manera personalizado Lenín, eso, eso es correcto, esto no, no hay una forma de que esto se trabaje grupal como algunas personas están haciéndolo, esto hay que hay que ver la intríngulis de cada persona y bueno todavía llegan a la consulta personas que nos ocultan información mira que dije desde antemano que no puede tener antecedentes penales y me dice que no pero estoy viendo yo en mi sistema de inteligencia que tiene una ficha entonces esas cosas yo tengo que depurarla bien antes de yo, con, con mi firma, con mi nombre de empresa, mandar un candidato a una compañía. Sí, sí. Debe, debe haber un trato personalizado Como tú has dicho, el respeto, la intimidad de cada quien Claro Porque sabemos que a veces puesto a más personas Usted no puede externar, historiar O situaciones que usted haya tenido en su pasado Pero ese es su pasado Y eso no es, no hay por qué ocultarlo Pero qué bueno que tú estableces establece Que es un trato personalizado La privacidad y la discrecionalidad de casa, cada caso Que es importante en todo esto Lenín, me gustaría en esta participación Abrir la oportunidad a que alguna de esas mil nuevas plazas puedan ser para usted que nos ve en estos momentos. Me gustaría, Lenín, cómo podemos contactar una cita, cómo podemos nosotros definir que cualquier ciudadano que en estos momentos ve una oportunidad de cambiar su nivel de vida, su posición económica, su condición familiar pueda optar por una de estas, le reiteramos, no es con un título profesional, puede ser con esa experiencia que usted ha acumulado a través de los años, realizando determinados oficios de manera independiente, como chiripero, como obrero, pero puede ser una de estas su oportunidad. ¿Cómo lo hacen, Lenín, por favor? Es muy, muy importante que nos contacte lo antes posible. Estamos llenando plazas que deben enviarse antes del 30 de marzo de 2022. Puede llamarme o escribirme directamente a mi teléfono móvil 809-973-7573. Repito, 809-973-7573. Lenín, como siempre te pido poder darle la oportunidad que las personas que te escuchan en este medio y en las redes sociales en arroba enfocado TV o, en traves, o a través de centraldevisas.com que puedan Traner contigo ese trato directo. Repíteme por favor nuevamente ese número de celular tuyo. Puede contactarme directamente llamando o escribiéndome a mi teléfono móvil 809-973-7573. Esta puede ser la oportunidad suya para cambiar su nivel de vida. Vamos a animarnos y vamos a tratar de aplicar 20.000 nuevas plazas de trabajo en los Estados Unidos. Usted puede ser uno de estos elegibles para poder cambiar su condición económica. Lenín, muchísimas gracias por esta buena noticia. Un gran placer. Hacemos una pausa de inmediato, retornamos con ustedes. Este es su espacio enfocado.